Pues, eh, RKL Integral es una consultora, empezó con una consultora, una consultora eh, de ingeniería de seguridad integral. Dedicamos exclusivamente a todo lo que sea seguridad integral. Somos 12 personas en este momento, hemos crecido muy bien en los últimos 5 eh, años, hemos sido de una manera... Eh, orgánica creciendo, con algunas alianzas y algunos, algunas, algunos apoyos de otras compañías eh, a nivel de piggyback, todo a nivel internacional. Eh, realmente el mercado nuestro, eh, toda la parte de seguridad integral, eh, tenemos eh, una necesidad desde el punto de vista de infraestructuras críticas. En ese sentido, nosotros vimos esa oportunidad, hace cinco años Álvaro y yo, ¿vale? y dijimos, oye, es el momento de, de meterse porque no había ninguna, no había muchas empresas, ¿no? especialistas en este en ese sector, pero también es verdad que enseguida nos dimos cuenta de que poco a poco la ciberseguridad iba eh, cogiendo el protagonismo, como digo yo, iba siendo el hashtag, eh, prácticamente eh, principal de, de, del mundo en el que nos movemos de la, de la seguridad. Entonces ahí es donde ya dimos un paso importante a nivel de inversiones, a nivel de personas, eh, como, un, como una, un área de negocio eh, que da continuidad pero que es, es bastante diferente. Bueno pues con Ikerland, que es eh, con el que hemos trabajado, eh, la verdad es que nos sentamos con ellos y nos preguntaron un poquitín, bueno pues no lo queríamos enfocar, lo hemos enfocado en dos, en dos partes, ¿no? el producto nuestro está en un, está en un desarrollo terminal 6-7, es decir es un producto todavía que no está en el mercado, sino que lo, estamos, lo tenemos a nivel de, de de concepto con diferentes clientes, entonces cuando nos sentamos con ellos ya veíamos que había cosas que estaban un poquitín ahí en el aire, pues como por ejemplo la integridad ¿no? y la robustez que puede tener el programa, el punto de vista de código, ¿no? o sea, todo lo que sean buenas prácticas a la hora de, de desarrollar el código para que ese programa sea robusto y sea, eh, y sea potente. ¿no? Entonces, ese fue uno de los puntos en los que Ikerland nos ha analizado, nos ha hecho incluso alguna prueba de pentesting. Ikerland eh, lo que hizo fue atacarlo, verificar, hacer hacking sobre ese sistema y ver hasta qué punto era robusto, eso por un lado. Y por otro lado también ha trabajado en las posibles certificaciones, tanto de producto como de nube, para que ese, esa solución, cuando vaya al mercado, tenga un aval de que es robusta. Estamos eh, bastante animados ¿no? a, a seguir eh, apostando por, por BES, porque dentro de esas infraestructuras críticas que os he comentado, eh, estamos trabajando con varias de ellas en pruebas de concepto y, recientemente, eh, Puerto del Estado, a través de su, de su herramienta eh, Fondo por 4.0, ¿vale? nos ha concedido eh, un proyecto que nos permite testar en el puerto de Bilbao y en el puerto de Sevilla esta herramienta de manera real, con inversión suya al, al, al producto y siendo como es el puerto una infraestructura crítica de primer nivel. Estamos aplicando tecnologías IoT, tecnologías eh, machine learning, learning, ¿vale? Eh, y toda la parte de, de Analytics para luego sacar resultados a nivel de, de indicadores y poder tomar sobre todo las mejores decisiones sin errores humanos, que es lo fundamental. Eh, ser más rápidos en nuestra respuesta, que es también fundamental en seguridad y por supuesto tener un retorno a la inversión para que esa herramienta luego aporte valor.